Hola a todos y bienvenidos a Dancing, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema de multiplicaciones. En esta clase veremos cómo efectuar multiplicaciones prácticas de dos y tres cifras, cómo efectuar multiplicaciones con dos o tres números y cifras grandes y por último ejemplos para poder efectuar multiplicaciones. No siendo más, comencemos. Tenemos lo siguiente, multiplicaciones para 2 y 3 cifras. Para multiplicar dos o tres cifras se puede manejar un orden o tener en cuenta cómo la suma nos puede ayudar, ayudar si partimos las cifras. Entonces tenemos lo siguiente, podemos hacer lo siguiente, el 5 multiplicaría al 4 y al 2 de forma ordenada, sin olvidar la cantidad de números que se van sumando aquí. Otra manera sería efectuar la suma, pero para ello entonces se parten los números, el 4 se parte, multiplica por el 5 y luego este 2, como está acá, se le debe agregar un 0, que ya son dos cifras, entonces sería 20, se convierte en 20, entonces 4 por 5 lo calculamos, 20 por 5 lo calculamos y luego se suma, es otra manera de hacerlo, veamos un siguiente caso, tenemos este, 7 por 8 7 por 5, 7 por 6, no olviden que va en orden, o también sería 8 por 7, se multiplica, este 5 se convierte en 50 porque son dos cifras, 50 por 7, y por último el 6 se convertiría en 600, ya que ya serían 1, 2, 3 cifras, Entonces se agregan dos ceros de más. Se multiplican cada uno de ellos y por último se suman, es otra manera de hacerlo. Veamos ahora... Para más cifras, para multiplicar con dos o más cifras, se va multiplicando de forma ordenada y se crea un cuadro mágico bajando de fila a fila. Vamos a entender esto: tenemos 215 y lo vamos a multiplicar por 18. Miren que ya no tenemos sino ya dos cifras. ¿Cómo se haría? Primero, pues multiplicamos el 8 con cada uno de ellos. Veamos acá, serían los números. Luego de eso, seguiríamos con el 1. Como seguimos con el 1, debemos agregar un cuadrito mágico. El cuadrito mágico se agrega a la parte baja de la X. Entonces ponemos acá un cuadrito mágico. Y seguimos multiplicando este 1 por cada uno de estos. O sea que es como que se desplaza. Y aquí seguirían los números. Ya teniendo esa fila, agregamos la línea y efectuamos la suma sin ninguna dificultad. Eso lo haríamos para dos cifras. Veamos qué pasa si es para tres cifras. Ahora, si tenemos tres cifras, hacemos lo mismo. Multiplicamos este número por cada uno de ellos, lo ponemos. Ahora, para la siguiente fila, vamos a bajar un cuadrito mágico. Y empezamos a efectuar la multiplicación. Todo esto se desplaza un lugar. Ahora, teniendo esto, vamos a continuar con este siguiente. Como son tres cifras, ya llevamos 1, 2. Debemos agregar ya no un cuadrito, sino dos cuadritos mágicos. Si acá hubiera un, un, un siguiente número, ya no serían dos, sino 1, 2, 3 cuadritos mágicos. En este caso, solamente hay tres cifras. Ahora, entonces, efectuamos la multiplicación y por último, efectuamos la suma. Esta es la manera en la que se debe aplicar el método utilizando los cuadritos mágicos. Vamos a ver ahora ejemplos haciendo cálculos y sumas. Veamos. Primero, 435 por 7. Como es una sola cifra, pues no, vamos a multiplicar este número de forma simple. 7 por 5, 35. Llevamos 3. Este 3 lo vamos a poner en la parte de arriba. 7 por 3, 21, más 3, 24, ese 2 quiere decir que lo vamos a poner acá, ahora 7 por 4, 28, le sumamos estos dos y nos daría 30. Ahora recordemos las unidades, decenas y centenas, aquí le vamos a poner el punto que indica a mí, ya que ya pasamos de las centenas, sería 3045. Otra forma de hacerlo sería multiplicar partido. Entonces, 7 por 5 nos daría 35. Ahora, 30, no olviden que acá ya son dos cifras. 30 por 7 nos da 210. Y por último, el 4 quedaría 400. 400 por 7 nos da 2800. Tomamos la línea y efectuamos la suma. Eso nos daría 5, 4, 10. Y llevamos una, nos quedaría 3,045. Lo mismo, unidades, decenas, centenas y el punto de mil. Miren que en ambos casos da lo mismo. Son dos formas de hacerlo. Ya ustedes miran cuáles parecen más práctica y trabajan con ella. Veamos un siguiente ejemplo. Número 2. 43,24 por 5. 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 2, 10 más 2, 12, llevamos 1, 5 por 3, 15, más 1, 16. Llevamos 1, 5 por 4, 20, más esta que llevamos nos daría 21, con una corrección, acá sería 21,620. Y ponemos el punto, unidades, decenas, centenas, punto de mil, y esto daría 21.000. La presión acá, sería 21.620. Esta sería la forma en la cual se efectúa esa multiplicación. Veamos que cuando tenemos una multiplicación ya de más cantidad de números acá, no es tan práctico efectuar, partir los números Aquí es mejor multiplicar de manera simple. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos acá este número y lo vamos a multiplicar por tres cifras. Para este número, ¿qué vamos a tener en cuenta? Debemos tener en cuenta los cuadritos mágicos. Empecemos entonces. 9 por 5, 45, llevamos 4, 9 por 3, 27, más 4 nos da 31. Entonces ponemos el 1 acá y el 3 lo ponemos arriba. 9 por 5, 45 más 3, nos da 48. Llevamos 4. Entonces, 9 por 6, 54 más 4, 58. Ahora, seguimos con el siguiente. Ponemos el primer cuadrito mágico. Y empezamos. 4 por 5, 20. Ustedes pueden borrar o en la parte de arriba poner los numeritos. 4 por 5, 20. Llevamos 2, ponemos el 2. Ahora, teniendo esto, 4 por 3, 12, más 2, 14. Llevamos 1. 4 por 5, 20, más 1, da 21, y llevamos 2, 4 por 6, 24, más 2, nos da 26, ya terminamos con la siguiente fila, ahora vamos a pasar al 3, entonces miren que tenemos un cuadrito, entonces debemos agregar ahora el siguiente, sería un cuadrito, dos cuadritos, y efectuamos ahora la multiplicación con el número 3, 3 por 5, 15, llevamos una. 3 por 3, 9 y 1, 10. Llevamos 1, 3 por 5, 15, más 1, 16. Volvemos a llevar 1, 3 por 6, 18, más 1, 19. Ya aquí hemos terminado con el tercer número. Ponemos la línea y efectuamos la suma. Vamos sumando cada uno de esos términos, daría 5, nos daría 1, 8 más 4, 12, más 5 nos da 17, llevamos 1, esta 1 la vamos a poner aquí arribita, 1 más 8, 9, más 1, 10, llevamos 1, 1 más 5, 6, 6 más 6, 12 y 12 más 6, 18, llevamos 1, 3 más 9 nos daría 12. Como llevamos una, la ponemos acá arriba. 1 más uno nos daría 2. Ahora recordemos dónde debemos poner los punticos. Unidades, decenas, centenas. Acá quedaría un puntico. Ahora unidad de mil, decena de mil y centena de mil. Y aquí ponemos el puntico. Esto nos da 2.280.715. Este sería el resultado del ejercicio. Aquí hemos terminado esta multiplicación. Miren lo útil que es utilizar estos cuadritos. Estos cuadritos nos dan un orden para que no tengamos error al efectuar la suma de esta, de esta multiplicación. Si tienen alguna duda con la parte de sumas, les voy a dejar un enlace aquí en la parte de arriba para que vayan y repasen en la parte de sumas básicas, ya que la multiplicación depende mucho del cálculo de sumas. Con esto podemos dar por concluido este video. Para el próximo video vamos a trabajar la parte de decimales. Vamos a jugar un poco con el tema de manejo de decimales y fraccionarios. Si te gustó mi video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. De igual forma, dar me gusta.